Queríamos saber cómo viene esta semana, que aparenta tener mucho calor y después, no quiero decir frío, pero sí cambia, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, hasta el día jueves lo que vamos a tener son condiciones de tiempo caluroso e inestable. Hoy, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormentas que pueden afectar el este de las Heras, La Paz, La Valle, San Martín, Santa Rosa y el sur provincial. Y el cambio vendría el día viernes en la mañana cuando esté ingresando un frente frío bastante importante que va a generar un marcado descenso de la temperatura. Se va a sentir los vientos del sector sur, van a traer aire más fresco del sector atlántico y el fin de semana en general esperamos condiciones de cielo parcialmente nublado por ahora la probabilidad de precipitaciones es baja, habría que estar atentos principalmente el día sábado a partir de las 21 horas, pero yo por ahora estimo que no, que va a estar ahí en el límite, porque el cielo va a estar cubierto. Pero el sábado por ejemplo la máxima va a estar rondando tan solo los 24 grados con viento moderado del sector sur y el día domingo sigue el tiempo parcialmente nublado con una máxima de 28. Así que el común denominador para este fin de semana es tiempo nuboso y fresco. Bueno, así viene la, la semanita, entonces. Fresquita la semana, el fin de semana. Eh, en estos días, Carlos, a tomar los recaudos habituales, no por el calor y por las posibles tormentas. Y el fin de semana, no, no mesa afuera puede ser, pero abrigado en todo caso. Eh, sí, exactamente. Yo estimo que sí, por lo menos... Mira, te lo voy a dividir en partes. Valle de Uco, la zona sur de la provincia, no se esperan precipitaciones. Yo creo que ahí eh, sí se puede colocar la mesa afuera. Y por ahora tengo una duda en lo que es Mendoza, porque va a haber nubosidad y bueno, algún área de lluvia aislada podría darse, pero esto lo podríamos actualizar en informes posteriores. Lo principal mm. es que este frente frío va a generar eh, tiempo bastante fresco durante este fin de semana. Muy bien. Bueno, Carlos, le mandamos un abrazo y le agradecemos este contacto. ¿eh? Que tenga una muy buena jornada, muy amable. Bien, gracias.